Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero mostrarte la inteligencia artificial para hacer dinero. Con inteligencia artificial no solamente podemos divertirnos, porque la verdad es muy pero que muy divertida, sino que también podemos hacer dinero. Hay varias aplicaciones de inteligencia artificial que nos dejan generar ingresos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues muy sencillo. Primero tenemos que saber qué buscamos de la inteligencia artificial y luego explotar las aplicaciones que ya existen para generar ese dinero. Lo primero que voy a mostrarte es un par de aplicaciones que están súper de moda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 A -I porque en inglés es artificial intelligence, en español sería inteligencia artificial y as. Pero bueno, vamos a ir directos al grano. Una de las aplicaciones más comunes que hay ahora mismo, con lo que la gente está ganando muchísimo dinero, es Lensa. Te la voy a mostrar. Lensa, ves, si te pongo Lensa App, es una aplicación que, que nos va a dejar editar imágenes, pero imágenes de este tipo. Voy a poner clic en imágenes, ¿ves? Este tipo de avatares tan bonitos, están hechos con inteligencia artificial la gente se mete a estas aplicaciones, mira qué bonitas están y genera este tipo de avatares lo divertido de esta aplicación es que tú simplemente subes las imágenes y ella se encarga de hacer todo pero nosotros porque somos unos marketers listos vamos a ir más allá esta aplicación ya lo tiene todo hecho, la gente va, sube sus fotos y se acabó no hace nada más pero nosotros vamos a ver qué más podemos hacer con este tipo de aplicaciones Mira, me voy a ir a OpenAI Que es esta web OpenAI Te voy a dejar aquí abajo todos los enlaces Y en OpenAI tú vas a encontrar Distintas aplicaciones De inteligencia artificial ¿Ves? Tenemos ChatGPT Que está súper súper de moda DALI, que también está Pisando fuertísimo Dali está basada en el, en el mismo motor Que usa Lensa es lo mismo. Ahora te las mostraré. Está Whisper, que nos va a traducir vídeo a texto, Alignment, Startup Found, en fin, una serie de cosas. Están los precios, porque evidentemente no es gratuita. Pero es baratísima. Así que no te asustes. Súper, súper barata. Y tienen pruebas gratuitas. Lo primero que te voy a mostrar es ChatGPT. ChatGPT es esta. ¿Ves? ChatGPT, Optimizing Language Models of Diálogo. O Dialogue. La mayor parte de la gente la está usando, la está probando simplemente para charlas sin importancia voy a entrar yo a esta aplicación fíjate que le vamos a dar clic en donde dice try chat gpt, le doy clic atentos porque no está disponible en todos los países así que bueno, si no está disponible tendrás que esperar a que esté disponible en tu país le vamos a dar a sign up, le doy clic en sign up le pones tu correo, le dices que no eres un robot y continúas le voy a poner un password cualquiera Verificamos el email. Nos va a pedir que rellenemos datos. Así que los vamos a rellenar. Nos, ver, nos pedirá verificar el correo. Y ya estamos listos. ¿Veis? Aquí nos pone unas referencias. Le voy a dar la siguiente. Vosotros si queréis lo podéis leer con tranquilidad. Yo no lo voy a leer porque quiero ir muy rápido. Vienen las Nos explica lo que hay. Los ejemplos, las capacidades y las limitaciones. Bueno. Y simplemente en este sitio nosotros tenemos que hacer preguntas. Por ejemplo, ¿quién es Jeff Bezos? Nosotros ya sabemos quién es Jeff Bezos. Y ella nos responderá. Míralo, ahí está. Es un empresario magnate de la tecnología estadounidense, conocido por bla, bla, bla, bla, bla. Donde nos va a dar todo. Y veis que yo estoy consultando en español. Las aplicaciones más, ex, más extendidas son en inglés. Así que, bueno, no te preocupes porque puedes tenerlo en inglés y en español. Bueno, pues ya lo tenemos. Y tú me dirás, ¿y yo cómo puedo ganar dinero con esto? Pues muy fácil. Si tú tienes un blog, puedes crear artículos completitos. Porque yo ya tengo esto, pero puedo decirle, puedes ampliar más y le voy a dar así y vamos a ver si me amplía más la información que ya tengo de esta persona de Jeff Bezos claro puedo proporcionar más información sobre Jeff Bezos y su carrera antes de fundar Amazon bla bla bla bla bla te imaginas ahora mismo lo que puedes hacer con esto puedes sacar artículos completos hay gente que está creando libros completos libros pequeñitos que suben a Amazon como si fueran propios, aunque no sean propios porque los está creando la inteligencia artificial, acumulando toda la información que hay en internet entonces no son propios, es cosas, son informaciones que ya están pero nosotros simplemente las usamos como fines propios ¿qué tiene de diferente o dónde está la autoría? en que las preguntas las hacemos nosotros y como las hacemos nosotros, bueno, las respuestas son únicas para nosotros. Mira todo lo que está haciendo. Yo aquí estoy sacando un artículo completo. Un ensayo completo. De Jeff Bezos. El creador de Amazon. Míralo, Ahí está. Me va a seguir ahí un montón. ¿Qué puedo hacer? Mira. Me voy a ir a Fiverr, por ejemplo. Esto que voy a buscar en Fiverr. Tú lo puedes hacer en cualquier otro marketplace. En inglés o en español. Te da igual. Y mira. Voy a ponerle, por ejemplo, listing. Y en listing, mira lo que me pone. Escribiré un listing optimizado para Amazon escribiré target emails escribiré descripciones en Amazon tú por ejemplo puedes decir que vas a hacer descripciones en Amazon me voy aquí nuevamente, mira ya acabó, me he hecho un trabajo súper bueno y le voy a poner describe descripción comercial y voy a buscar un artículo en Amazon ahora mismo me voy a ir a los más vendidos, sea lo que sea es simplemente para que veas la capacidad que tienes ahí por ejemplo, este mismo, Corsi Freidora de Aceite, bla, bla, bla. Le voy a poner aquí y voy a poner Freidora sin aceite. Control C, sin más. Me ¿eh? voy aquí nuevamente. Descripción comercial de una Freidora sin aceite. Por ejemplo y le doy a dar clic esperamos un poquito porque a veces se satura, esto se satura a veces una freidora sin aceite es un electrodoméstico diseñado para cocinar alimentos fritos sin la necesidad de otro aceite, en lugar de aceite estas freidoras utilizan aire caliente para cocinar alimentos, le permite bla bla bla bla bla, ya tengo una descripción y esta descripción yo la puedo subir a Amazon, se la puedo dar a quien me la solicite y hacerle este tipo de descripciones. Y gano dinero en Fiverr, por ejemplo, haciendo listings o descripciones de productos. También puedo hacer mailings Voy a irme por aquí. Esto ya no acaba. Y tú puedes hacerlo ahí. Puedes hacerlo tan largo o tan corto como quieras. Fíjate qué bonita está la Otra ventaja, ¿ves? me ponen las ventajas. Son más fáciles de limpiar. Una de las principales ventajas es que se pueden comenzar, cocinar alimentos más saludables. En fin, son fáciles de usar y limpiar. Permiten cocinar gran variedad de alimentos. ¿Ves? Ya está. Y por ejemplo le voy a poner. Escribe un email. Para mi servicio. De plomería. Por ejemplo, se me ocurre. ¿eh? Me lo estoy inventando todo. Y va a empezar a escribirme un email. Para ese tipo de cosas. Yo me voy a Fiverr. Y les digo. Email. Y les digo que voy a escribirles un email. ¿Ves? Email copy. Escribiré. Un email de venta. Escribiré un poderoso, una poderosa secuencia de emails. Me voy a la inteligencia artificial y ya está ahí. Mira. Estimado cliente, espero que esa carta te encuentre bien con buena salud. Mi nombre es... Y me ponen los corchetes, tu nombre. Soy el propietario de... Y el nombre de la empresa fontanería. Nos especializamos en el servicio de reparación de todo tipo de sistemas de plomería, bla, bla, bla. Date cuenta... Las posibilidades infinitas que tiene este tipo de inteligencia artificial. Y únicamente estoy trabajando la parte de texto. Voy a parar aquí esta parte y me voy a ir nuevamente a Fiverr y voy a poner imágenes. Voy a poner imágenes creativas, por ejemplo. Ahí le he puesto en español. A ver si me lee algo. Sí que me lo ve. Sí que me lo lee, pero me lee otras cosas que no tienen nada que ver. Original oh, Illustrations. Bueno, vamos a ponerle otra cosa que sea, por ejemplo, avatar, para que me lea lo, lo que es de avatares. Haré un avatar, dibujaré tal, ¿ves? Este tipo de avatares que ahora están súper, súper de moda. ¿Ves? Este otro tipo, este otro, este, fíjate, eh, haré un dibujo profesional con fotos de avatar, bla, bla. Este tipo de cosas tú las puedes hacer con inteligencia artificial, no con el chat, este, no con el chat, mira, ya nos acaba de hacer el correo. No con este chat, sino, sino con la otra parte de esta aplicación que se llama Dalí. ¿Ves? Aquí está Dalí. Dalí 2. Es una aplicación que puede crear imágenes realistas y arte de descripciones, con descripciones de un lenguaje natural. ¿Ves? Nos vamos a dar de alta también, sign up. Y nos va a pedir el mismo proceso. Vamos a tener que verificar el correo, verificar con el, con el teléfono, en fin, lo mismo. Ya lo he hecho para no esperar tanto. Le voy a dar al login. Y ya está, bienvenidos a Dalí, imágenes con Dalí, bla bla bla, lo voy a continuar para que no sea tan lento, empieza a crear con Dalí, punto. Y esto es Dalí, fijaros los tipo de imágenes que nos deja crear, ¿veis? Súper bonitas. Lo importante, ojo con esto porque nadie lo está diciendo, lo importante es... Esto que ponen arriba, la descripción, eso es lo más importante. Si no le pones una descripción bonita, te van a salir cualquier cosa horrible, cualquier cosa horrible. Por ejemplo, vamos a poner aquí, hombre, ay no sé si lo, lo lee en español, vamos a intentar vamos a intentar en español, pero creo que no lo lee. Hombre limpiando un Tesla rojo, por ejemplo. Le voy a dar a generar. Y lo está generando ahora mismo. Esto no es. Me pone los tips. Add Digital Art. Ya lo tenemos. Mira. Ya está creada. Me ha hecho rápidamente un hombre limpiando un Tesla rojo. Súper rápido y súper bonito. Ahora, si nosotros queremos tener algo más sofisticado, tenemos que seguir las normas de la, de la sintaxis de la inteligencia artificial. Yo tengo aquí alguna ya hecha. Para que veas la diferencia entre esto y... Esto otro. Esto está en inglés y empieza con un retrato al estilo sinkai Makoto de Studio Glibi. Mezclado con hideka, Hideaki Anno. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es muy específico lo que yo quiero. Vamos a dar a Generate. Generar. Aquí también me pone el tip. Describe el material del objeto del personaje. Una foto con un... Míralo. ¿Lo ves? ¿Ves la diferencia? Aquí ya me crea cosas bonitas. ¿Cuál es la diferencia? La descripción. Si no tenemos idea de la descripción, nos va a hacer cualquier cosa fácil, que todo el mundo puede hacer. Sin embargo, aquí, esto, que se llama prompt, los prompts, son lo que nos va a dar la diferencia. Un buen trabajo y otro. Esto, tú lo puedes poner en Fiverr. O, o fíjate lo que vamos a poner aquí también, NFTs. Puedes hacer colecciones de NFTs Ves colecciones y venderlas. Mira, este es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Mira, este está muy bien. Si yo quiero hacer una variación con un animalito, por ejemplo, le voy a poner aquí, por ejemplo, bull portrait con bull que es toro. Vamos a ver qué nos genera. Aquí dice otro menciona el estilo como pixel art que es lo que yo acabo de hacer. Aquí el estudio Ghibli. Mira, qué bonito es. Es precioso este torito al estilo estudio Ghibli. Mira, ya he hecho estas tres cosas en un, en un momentito, y todo esto, imagínate esto en una camiseta, o esto como un logotipo, o esto como una imagen de un libro. Tú aquí puedes hacer un montón de cosas con la inteligencia artificial, y solo he puesto dos tipos de AIS, que es el chat GPT y el DALI. Estos dos, nada más estos dos, no me han costado nada. Simplemente tengo que, darlo, que darme de alta verificando mi número telefónico y correo Si no lo verificas no te van a dar de alta Y a partir de ahí ya puedo usarlos Existe otra que se llama Dream Studio Lite Y esta también te deja hacer todo tipo de cosas Viene el Prom Guide Esto es lo que yo te decía que es lo más importante El Prom Guide es lo que tú realmente quieres Por ejemplo, un panda, un guerrero con una espada Este guerrero con una espada Y un esqueleto ¿ves? Estas tres cosas es lo que tú quieres. Luego, el estilo. ¿Qué estilo quieres? Realista, pintura al óleo, dibujo a lápiz, arte conceptual. Y tienes que ponerle el estilo. Y por último, tú tienes que ponerle el artista. ¿A qué estilo? Por ejemplo, un portrait de Edgar Degas, Paul Cézanne Jan van Eyck, o pinturas al óleo de tal, de tal, de tal, y los toques finales. Los toques finales son, por ejemplo, Trending on Art Station, o, en fin, lo que tú quieras. Y estos prompts son lo que te va a dar la calidad de verdad. Aquí. En, el, en este caso se llama Dream. En Dream Studio. Por ejemplo, vamos a ponerle este prompt que yo ya tengo preparado. ¿Ves? Voy a poner aquí a John Lady. John Lady. Portrait in a dystopian environment intricate, bla bla bla bla. bla Dame, y vamos a ver qué tipo de imágenes nos va a sacar. Esto ni siquiera lo voy a tocar porque es demasiado sofisticado. Mira qué belleza, mira, lo ves, fabuloso, son tan bonitas, tan impresionantes. Le voy a dar clic para que sea más grande, lo ves, porque he puesto una young lady. Tú la puedes descargar, me voy a ir hacia acá. ¿Ves? Aquí tengo esta otra, esta otra y esta otra. Tú puedes poner lo que quieras. Porque yo le puse ciertas cosas específicas como un dystopian environment, ambiente distópico, intrincado, elegante, altamente detallado, centrado, di pintura digital, art station, suave, focus chart, ilustración, art gem. Todo esto me ha dado como resultado estas cosas. Si no le hubiera puesto todo esto, no me hubiera dado nada. Entonces tú tienes que estar listo con los prompts. Tienes que leer los prompts y empezar a hacer este tipo de cosas. Y esto tú ya lo puedes vender. Ya sea que crees tu propia colección de NFTs, que lo vendas en cualquier tipo de marketplace o que lo uses para camisetas, en fin, para una serie de cosas. Tú ya aquí decides lo que quieres hacer. Bueno, market, te lo voy a dejar hasta aquí porque si no, yo con estas cosas me extiendo muchísimo porque me gustan mucho. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que veas estas cosas, ojo, atento, atento, que esto lo están vendiendo por ahí muchos cursos, ya lo que te acabo de decir, en cientos de dólares, te acabo de ahorrar cientos de dólares, porque también te he dicho en dónde están estas páginas, porque la gente estas páginas las oculta como si fueran oro en paño, y no deja que la gente realmente aproveche el potencial de las herramientas porque las tienen ocultas. Pero yo ya las he encontrado para ti y te voy a poner los enlaces aquí abajo para que tú simplemente te des de alta y empieces a generar ingresos con este tipo de mercado que es nuevo, que está listo para que lo explotes y te llenes los bolsillos con un trabajo que realmente no haces tú salvo la parte de investigación que sí te toca hacer si quieres destacar en este mundo. Además aquí, si tú quieres subir una foto, ves si subes la foto de alguien, de una persona, esta va a ser su cara. No va a ser la cara de una young lady, de una jovencita, sino la cara de la persona. Atento, te estoy dando muchas ideas. Lo dejo hasta aquí, márquete, si no me voy a seguir extendiendo. Ya has visto cómo puedes hacer dinero con la inteligencia artificial tanto en texto como en imagen y aprovechar este nuevo Marketplace que está surgiendo que es la inteligencia artificial sin hacer prácticamente nada más que las preguntas correctas. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Abajo los enlaces, si tienes comentarios o lo que sea, aquí abajo también en las cajitas de comentarios. Y te recuerdo, Marketer, que este año, pase lo que pase,